¿Cómo están? Yeah! Un chingo de gente aquí que va. Oiga, mucho, mucho, que te me ha estado pidiendo? Que haga un anecdotario. Estaba entre hacer una nueva sección que se llama Anecdotario o El Cotorrizo. Todavía no estoy. Pero sí, hoy les voy a hacer un anecdotario random. ¿De ¿Qué quieres que sea el anecdotario? ¿Tienes haters? ¿Yo ¿No te, te, no haters? Por favor, jamás he tenido. No conozco una sola persona que valga la pena que yo le caiga mal. Mi peor grabación del volante. Mi peor, mi peor grabación. Está entrevistando a este pendejo. Ni, ni sabía. Pero ya está sacándote. A ver, este, voy a hablar sobre mi peor grabación de ¿Cuál mi peor grabación? Los músicos están bien idiotas. <ríe> Si tuviera que elegir a alguien a quien culpar este, de los malos ratos de la escorpión al volante, creo que eh, culparía en general con sus honrosas excepciones, ¿no? Porque hay unos güeyes muy cagados que sí echan desmadre. A los músicos es a los que no mames, güey, no les gira la piedra. ¿eh? Están acostumbrados a subirse al escenario y decir la misma canción una y otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Ya, es, ya nada más se hacen pendejos Ni cantan lo mismo siempre. Y ya cuando los pones a dar entrevistas, ya cuando los pones a interactuar, como que su hamster rockero así, todo drogadito y alcohólico, como que se sube hacia la rueda y le da un calambre así en la pierna y en el cerebro. Y no les gira, güey. Curioso caso distinto A los pinches Tutubers, güey que Eso sí, güey Tienen que estar sacando Pendejadas todo el tiempo A los conductores A los pinches comediantes wey. También los deportistas Están bien también idiotas, ¿no? ¿Quién será más estúpido? ¿Los músicos o los deportistas? Depende Porque hay de idiotas E idiotas El pinche Julio César Chávez Jr. Así que se ve todo Pendejo de tanto chingadazo No, es que está cagado El Kikinsi está bien imbécil ¿No has visto cómo se cae solito El patastón Así que le pega al el... video Y dice que no Está bien idiota. No, pero ese güey Está cagados, wey. los luchadores, eso sí güey, para que es de tanto putazo, como que no les gira, ah, próximamente hay uno que va a salir con un luchador que ese sí está muy cagado güey, es que no sé güey sí, creo que sí los músicos están más pendejos que los deportistas en general, ¿no? perdón súbditos, sub futbolistas y luchadores ustedes no están tan pendejos como los otros <ríe> o sea, sí, pero menos ellos son los número otro anecdotario, otro anecdotario güey Will, Smith. will, es, will, es mi, will es mi hermano del alma, güey. no mames, ustedes rogando por una pinche foto para para que un pinche famoso, un pinche Youtuber de mierda, les haga el favor De tomarse una foto con ustedes Ustedes pagándole a pendejos Para que les manden saludos De a 100 dólares, de a 600 dólares Hay muchos mexicanos que están cobrando 100 dólares, a menos que seas el burro que cobra 25, no hay pena, Pero bueno, casi todos los mexicanos están Cobrando 100 dólares por mandar saludos güey. Pero el Mike Tyson, te dije cuánto cobra 600 dólares, pagarías porque Te mandaron mensaje, este mensaje Mike Tyson, pues bueno, hay pendejos que Sí. El punto es que si ustedes están ahí dando lástimas Pero a mí, a mí me pide Will Smith fotografía Ni modo de decirle que no soy tan humilde que ni se la cobré, cabrón Así de buen pedo soy, güey Cuando el pinche Rob de Original me hizo acá sus pendejadas Este, me, me, me pidió una foto y la subía allí su Instagram Y le ya no, estoy bien, cabrón, güey Soy un pinche dios, me Y mira que ya me había pedido foto antes, ¿eh? Ya me había pedido foto antes Pero después dijo, ay, güey, este, perdón Casi cofane estúpido el Will Smith Perdón, güey, salió borrosa, pinche idiota no va. <risas> Y me la pide otra vez, güey. ¡No mames! Por favor, aprovecho para todos los fans que están bien estúpidos. Tómense un cursito de, de fotografías con celular. No está tan difícil, nada más con que vean la pantalla y le den al pinche circulito bien. Ya no hay pinches Porque, ¡ah! ¿Cómo está? ¡Ay! ¡Perdón! No salió bien. ¡Ah! discúlpeme, soy un idiota, güey. ah no! Es que salió borrosa. ¿Dónde le muevo, hijo? ¿Dónde? Dale cursos a sus papás o a los idiotas de sus amigos que los acompañen a las firmas de autógrafos y todo el... ¡Por favor! No está tan difícil, güey. Ahí está el pinche rectángulo, con que se vea la gente en el rectangulito y le dé clic en el pinche círculo, ya con eso. ¿Qué otro anedotario quieres? mi versión de cuando los los policías. Mi versión de cuando ¡Ah, wey. Aprovecho, güey. Voy a aprovechar este. No mames, con pinche ño culero, güey. Se nos fueron dos güeyes chidos. Uno que apenas iba empezando su pinche carrera, que es el Hector McKay, que hacía al, al pinche Juanito Sirena, güey. Hijo de su puta madre, no mames. Lo hacía tan chingón, lo puse en redes sociales. ¿Hacía tan chingón el personaje? Mira, y, uy, me vale madre, lo voy a. Balconear, ¿sabes qué me dijo un día el pinche memo aponte? Oye, güey, quiero invitar a la Juanito Sirena, está muy cagado ese güey. Porque pues si, si les gustan las sirenitas y todo, ¿no, güey? No seas pendejo, cabrón. Es un personaje, idiota. Pero como era un chingo, güey, ¿eh, Yo pensé que era mujer. No, también están diciendo que si sí era niña, güey. No estoy justificando al memo. Este, ¿cómo se es memo aponte? No, ese de que está pendejo, está pendejo. Pero no solamente él lo pensaba, muchas personas decían, no, que si sí es niña, que si sí, así está, güey. Que si sí le gustan así, no, pinches idiota. Ya habían salido hasta en un sketch del Werever hace un chingo de tiempo cuando estaba más morrito. Y ya después el bicho Werever con su pinche mente creativa acá de pura mierda. Le construyó ese personaje de Héctor. Este, obviamente haciendo referencia al niño Pony. Y entonces ya hacía eso y estaba muy cagado, güey. Y me estaban chingando las dos la madre, güey. Con tal de trascender en la vida, güey. Pinche Héctor, güey. Ching, hijo de ching. Hijo de... Y el whatever ching, hijo. De... Ah, vamos a subirnos al volante que quiero ser mi personaje de luchador todo pendejo. No mames. Le dije, yo no soy un personaje, pendejo. Yo soy un dios. Tú sí, güey, te pones tu pinche máscara de idiota Y quieres ser personaje Pero yo soy un dios Y tú, pinche esto, te pones tu personaje de, de niño si Yo soy un dios, pero soy tan humilde Vuelvo a lo mismo, mi humildad Gracias a eso me tienen de nada Que dije, cámara va Y que hacemos escorpión al volante, güey Estuvo muy cagado Ya creo que ese sí el que le tengo todos mis respetos el al Alex Montier, creo que ya explicó cómo estuvo el pedo Nos hicieron un operativo, güey Como de 30 policías, güey Llegaron motocicletas, llegaron patrullas normales Llegaron de estas de pinche trocas, güey, la chingada, gente a pie así, güey. con la pinche arma en la mano, güey no mames, güey, Dije, no, güey. que me disparen una pinche bala, nada más güey. que se caguen con el rebote y se mueran los pendejos, hijo, nada más quiero que lo hagan y ya nadie se atrevió, al otro día, güey ahora con los pendejos, los youtubers un policía me dijo, güey, yo estaba ahí, güey la chingada, ay, ay, vamos a ponerlo hasta se acordó, güey, dijo, no mames qué mal pedo lo del pinche Héctor, la chingada lo del niño sireno, sí, cabrón ¿Y lo de <ríe> del Juanito, de manito, cabrón de no mames, ah, esto es parte de la, de la de, vieron cuando llegaron los policías que nos rodearon la camioneta y ¿vale? <risa> este güey <risa> <la bate> <risa> ya, <risa> hasta los pinches policías de ese operativo se quedaron con eso y se enteraron que está que, que, pues, que ya estiró la pata se murió güey pues de causas naturales ya ven que pues, evidentemente pues no ahora sí que no se puede tapar el sol con un dedo el pinche Héctor güey estaba de la verga cabrón o sea nació nació defectuoso el culero güey pero le valió un pito y, y era tan chingón cabrón, y actuaba tan chido que se metió a clases de actuación hacía un chingo de teatro y sus impedimentos físicos, el pedo que traía De enfermedad arrastrando durante toda su vida No fue problema para que se rifara Y fuera un güey bien chistoso Bien pinche cagado y bien talentoso Cabrón, y eso hizo que se viralizara Y que se viera por todas partes Dando entrevistas el cabrón, el tiempo que estuvo Aquí en este pinche planeta estoy seguro que se la pasó A toda madre, sobre todo en los últimos días Porque estaba haciendo lo que él quería A ratito te alcanzamos culero, nos vemos Y El pinche loco Valdés, cabrón No ¡oh, mames, sí, así, tengo pinches anecdotarios, cabrón El wey, Ya salió, güey, ya salió Chica es su madre, yo voy a decir Y aparte lo ha dicho un chingo de veces No voy a embarrar a gente que todavía está viva en, en muchas partes de la gira Pues ya, cabrón, los pinches actores y los músicos y todos Se ponen más creativos cuando se echan ahí su pinche este, gallito, cabrón ¿no? Y ya hay un chingo de lugares donde está más que aceptado y hasta legalizado Y, y bueno, había un grupo de actores del Tenorio Unos cuantos, no sé, poquitos 37, no, güey. Se juntaba con el, el pinche loco ahí para echarse su pinche fumadita. Y ya después iban al pinche escenario y se ponían todos creativos. Pero yo les veía a todos así, todos sus pinches ojitos así. ¿Y el loco, güey? como si nada, cabrón? güey actuando chingón, güey Aparecía muy poquito en la escena Pero estaba de poca madre Y siempre, siempre me veía Y me decía ¿Qué pasó? Mi dragón chiflado Así me decía el pinche loco Valdés, güey Te mando un pinche saludo, cabrón Se nos adelantó, se fue Con sus hermanos Que también son una pinche leyenda, cabrón Este, que, para mi gusto De toda esa pinche banda De comediantes del cine de oro Que yo los vi, cabrón A mí me pidieron clases, güey Yo les di clases a todos El más chingón de esa pinche banda El Tintán, cabrón Y el pin don Ramón, ¿qué te puedo decir con el pinche chavo? Todo lo que hizo y demás. Mis respetos para todos esos culeros, güey. Y ya se fue el pinche loco Valdés ahí al cielito. Eso sí, no, no tomaba, güey. Eso no lo vi, no lo vi tomar, cabrón. Ya en esta última etapa siempre llevaba como sus eh, tenía el mismo vicio que yo, puro energético. Este, siempre con sus hielitos y la chingada. Y se echaba su energía de caca que tenía como que taurina y la chingada. Y, y eso es lo que tomaba allá en el pinche camerino. Cuando yo estaba allá en el tenorio, compartía él el camerino con el Benito Castro. Se llevaban en la chingada los dos, pero se querían. Un chingo, no, parecía marido y mujer, cabrón. Le chingaban, se metían a su madre y ya después empezaron a platicar. No, así, no sé qué. ¡Ay! Pinches viejitos, ya veces se les decía. Era toda madre pinche loco. Se pendejeaba los otros pinches actores, se los traían chigas, pero muy cagado. Porque todo el mundo lo, lo quería, de todos modos, güey. Así estaba muy cagado. Cuando quería joder, el güey tenía una energía bárbara. Cuando se quería chingar a alguien, nada más, nada más por estar jodiendo, le hablaba bajito. Y se emputaban. ¡Ya, pinche loco! ¡Habla bien, güey! ¡Que no es Siempre veía el fútbol. Y siempre, güey, abajo... Traía su playera del América. No importa lo que hiciera. Si estaba en escena o no estaba en escena. Si iba a la quimioterapia o lo que sea. Siempre abajo de la camisa. O abajo de la chamarra. Abajo del suéter. Siempre la camiseta del América. Entonces, chingón. El pinche loquito. Sí. Era de Americanista de corazón. Y no se perdía un partido. No era de, de pose, güey. Yo conozco un chingo de famositos. Que dicen, ah, yo le voy a tal equipo. Y les vale pito. Ni ver los partidos. Wey. Ese cuello ahí en los, en los camerinos. Así abría a todos. Y, y si estaba viendo el partido. Que nadie lo podía pinche interrumpir. Chido el pinche loco loco, este, al ratito te alcanzábamos, cabrón. Ese güey era tan chingón, cabrón. Era de los primeros conductores de televisión. No necesitaba guionistas. ¿Tú sabías eso? Le ponían así transmitir y una hora improvisando diario el güey. Y después se salía y lo platicaron en el escorpión al volante, güey. Va, Vayan a verlo, porque existe el escorpión al volante desde hace tres años, pero subimos un escorpión al volante con eh, material inédito. Nunca antes visto de ese escorpión, que le rascamos más. Ya sabes que en edición vamos poniendo lo mejor, pero aquí vale la pena compartirles ahora sí que el resto, todo lo demás, todo lo que no había entrado en ese primer escorpión al volante el material extra ya lo subimos a mi otro pinche canal para que ustedes disfruten de la, las anécdotas extremas que platicó este el loquito Valdés en su momento, a sus 89 años pues ya nos dejó, pero lo bailado nadie se lo quita, loquito Valdés te mando un pinche peluche en el estuche hasta donde quiera que te encuentres escorpión dorado, espero que les haya gustado estos anecdotarios eh, fugaces y unos más intensos que otros eh, suscríbanse a este pinche canal, ya sabes que aquí subimos el material extra y también allá en el canal del peluche en el estuche, eh, están los escorpiones al volante, los nuevos